Muy buenas noches. Bueno, este, aunque a veces hay que tomar conciencia porque todavía no se oye mucho de la disputa entre partidos, ya estamos inmersos en, en procesos electorales importantísimos eh, políticamente y para el, y para el país. Eh, más allá de la disputa natural que uno esperaría, el debate entre los, entre los partidos, repito, de lo que no se ha escuchado mucho, yo destacaría dos cosas de los últimos días que son eh, relevantes y vale la pena comentar. En un primer plano, el acuerdo por la democracia firmado apenas ayer entre el presidente de la república, el gobierno federal, y los gobernadores eh, acudieron todos, menos eh, Enrique Alfaro y Quirino de Sinaloa. Eh, eso sería lo primero. Y, y lo segundo también es la disputa entre el INE y Morena. Ahora, digo, ha estado ahí, Recuerdo cómo, cómo fue hace pocas semanas con la, el debate sobre las mañaneras y si son o no propaganda electoral, etcétera, pero ahora el tema es las reglas que definió el INE, los lineamientos, para evitar una sobrerepresentación excesiva, es decir, por encima de lo que marca la Constitución. René, empecemos con el acuerdo por la democracia. ¿Qué, qué, qué resaltas ahí tú? relevante, el no relevante, algunos dicen, pues están están están realmente suscribiendo lo obvio, tienen que respetar la ley. Mira, les voy a proponer a la mesa un acuerdo si eh, al llegar a un semáforo la luz encendida es la roja, no, no no nos vamos a pasar.